Siendo las 12 de la tarde del día miércoles, en las inmediaciones de un hospital se ve llegar un hombre con traje de unos 30 años, llamado José, en un automóvil gris. En el asfalto se logra ver una señalización de prohibido parquear. Pese a ello, José estaciona su carro justo donde se encontraba la indicación, al frente del hospital. Una vez José se baja del vehículo, es abordado por el vigilante del establecimiento de salud para indicarle que no está permitido parquear allí. Buenas tardes caballero, le cuento que se encuentra estacionado en un área restringida. Hermano, no me demoro, voy a reclamar una orden médica y me voy. La razón para no parquear allí es por las ambulancias que llegan con pacientes en alto riesgo. Por favor, desplace su vehículo. Viejo, no me demoro, ya vengo Se ve a José ingresar al hospital y regresar al lugar donde estaba parqueado 30 minutos después Al llegar allí, se percata que su vehículo no se encontraba, por lo que decide preguntarle al vigilante Hermano, ¿dónde está mi carro? Caballero, el trencito vino y se lo llevó José logra hacer un gesto descontento y se retira del lugar